Tener coraje significa escoger tus valores aun cuando eso represente salir de tu zona de confort. Los valores no son palabras bonitas que se oyen bien o se ven bien en papel. Los valores se tienen que traducir a acciones tangibles. Escoger tus valores es una decisión que tomas a diario. Es una práctica que tienes que crear. ¿Cómo comienzas entonces? Quédate conmigo estos minutos y vamos a dejar de profesar nuestros valores y vamos a comenzar a vivirlos. Bienvenido una vez más Cronopio a este canal, yo soy Olga Semoret, mujer Cronopio. ¿De qué te hablo? Te hablo de creatividad, productividad, organización, te hablo de multipotencialidad, te hablo de todas aquellas cosas que te pueden ayudar a desenredar esa maraña que tienes en la cabeza. Si eres nuevo por estos lares, considera suscribirte al canal, tengo mucha información para ti sobre multipotencialidad. Si eres ya reincidente, muchas gracias por volver. En el video que te dejo acá arriba hay un ejercicio para que puedas escoger tu valor regente. Sí, solo uno, máximo dos, que va a ser incluso el secundario. Y una vez que tienes eso, y una vez que los identificas, ¿qué haces? Bueno, vamos a seguir las instrucciones que nos deja en el mismo libro Dare to Lead, Brené Brown, para transformar esos valores, esas palabras en acción. Internalizar nuestros valores requiere que los traduzcamos a comportamientos. Es decir, todo esto es una práctica y como toda práctica funciona con los mismos principios. Repetición, creación de hábitos, mejora continua y constancia. Yo lo sé multipotencial. ¿Tú que me estás oyendo? Quizás tú le tienes alergia a todas estas palabras o al menos una. Pero sigue conmigo. Vamos a tomar las cosas no de manera tan literal. Lo que te quiero decir, lo que te quiero mostrar, son herramientas para que en cada una de las situaciones en las que estés, puedas honrar tu ser. Porque esos son los valores, eso de seguir tus valores, honrar lo que eres por encima de otras cosas. Ahora que lo pienso, cuando lo estoy diciendo en voz alta, me digo, quizás no es una tarea tan sencilla, sobre todo cuando tienes un dilema moral, pero al menos vas a tener una base para que tu comportamiento sea armonioso con tus valores. Vamos a ver, por ejemplo, el dilema súper conocido del de tren. Vas en un tren, si te vas por aquí, atropellas a tu mejor amigo, si te vas por allá, atropellas a 10 personas desconocidas. ¿Qué haces? ¿Matar a tu mejor amigo o a 10 personas? Los muchos, los pocos, el gran bien, eh, ¿qué haces? Si tu valor es la amistad, imagínate, esto es peor todavía, así que ya me entiendes por dónde va la cosa, aunque en este dilema que es extremo no hay una solución eh, que no te deje traumatizado de por vida y en la que no muera gente, creo que en el, la cotidianidad la cosa es un poquito más sencilla y es realmente cuidar lo que somos, cuidar nuestro tiempo, cuidar nuestra energía para que seamos nosotros mismos no dejes que tus valores se conviertan en una ficha pegado en la pared que no tiene ninguna sustancia. Creo que alguna vez habrás experimentado lo mal que se siente no honrar tus valores y comportarte de manera contraria. Sí, adivinaste, eso es lo que llamamos la zona de confort. Y aunque es cómoda, familiar y hermosa, es solo un paquete bonito para esconder el What if, el que hubiera pasado si, sí. el arrepentimiento. Como este tatuaje que vemos aquí. No regrets. Ouch. Honrar tus valores significa en última instancia no traicionarte y vivir la vida que tú decides para ti y no la que otros deciden por ti, no la que la cultura o la familia en que naces te impone. Descubrir tus valores es el principio de ser libre. Sí, así de poderoso es todo esto. Así de poderoso es tomarte el tiempo para autoconocerte y para comprometerte contigo mismo antes de comprometerte con otros. Para mí esto es lo que significa honrar la vida. Antes de hacer el ejercicio, ¿te gusta este contenido? Suscríbete, suscríbete. Únete a esta comunidad cronopio multipotencial. Aquí te estoy esperando, suscríbete. Like, ya saben. Ahora sí, ¿te convencí? Es el momento de poner todo esto en práctica. Para facilitar todo esto, yo voy a hacer el ejercicio con ustedes, tomando mi valor y tratando de traducirlo a estos comportamientos. Tú vas a tomar el tuyo... Primario, el regente y vas a hacer el mismo ejercicio, vas a responder esta serie de preguntas e imaginarte cómo ese valor es en la red. Voy a utilizar las tres preguntas que plantea Brene Brown en su libro Dare to Lead y voy a agregar unas más. Para facilitar este ejercicio los voy a llevar a través de mi valor y trataré de responder estas preguntas. No quiero entrar en profundidad en las preguntas porque solo quiero darles un ejemplo de por dónde van las cosas. La primera pregunta es ¿Cuáles son los tres comportamientos que apoyan tu valor? En mi caso sería la autenticidad así que para apoyar mi valor es decir que no cuando siento que hago las cosas por compromiso vestirme como yo quiera y perseguir estos sueños locos que quizás no son tan rentables en el mundo real ¿Cuáles son los tres comportamientos que te hacen traicionar tu valor? Hacer cosas solo por compromiso, no decir que no a la gente cuando no me siento yo misma, o tratar de encajar en un espacio eh, y forzarlo, o tratar de forzarme a espacios que no son los míos, diría algo así. ¿Cuál sería un ejemplo de un momento cuando viviste el valor máximo? Creo que Mujer Cronopio para mí sería ese espacio, para mí toda esta experiencia de Mujer Cronopio ha sido lo más auténtico que he hecho en toda mi vida. Yo agregué unas preguntitas como les dije hace un poco y es... ¿Qué se siente cuando vives deshonrando tus valores? ¿Te sientes gris? ¿Te sientes apagado? ¿Te sientes non, ¿Te sientes como muerto por dentro realmente? ¿Te sientes que estás viviendo la vida de otro? ¿Qué se siente cuando vives honrando tus valores? ¿Te sientes... es como, como que te sientes de colores otra vez? ¿Te sientes con energía? ¿Te sientes motivado? Eh, se ve en los productos, servicios que ofreces, se ve en tu trabajo, se ve en tu familia. Puedes identificar algunos indicadores que marquen la situación peligrosa que te puede hacer traicionar tus valores. Por ejemplo, el valor de la autenticidad podría ser la presión social o el peer pressure, es que es la presión que recibimos de los otros para comportarnos de una manera u otra. Puede ser la presión cultural, pero más allá de eso, cuáles son esos triggers o cuáles son esos disparadores minúsculos es un ejercicio que, que hay que hacer minuciosamente para saber cuáles son esas situaciones en las que yo puedo detectar que voy por el camino que no es voy contrario a mi valor y poder corregir el curso la otra pregunta ¿qué feedback has recibido cuando deshonras tus valores? definitivamente cuando deshonras tus valores y eso, eso lo hemos podido quizás experimentar cuando nos dan un feedback en un trabajo o algo así no están conectados con nosotros, no estamos viviendo lo que somos, no estamos aportando el valor que somos capaces de aportar. Algo así podrían ser los tiros, recuerden cuando han recibido algún feedback de algún manager, de algún supervisor, cuando han recibido feedback de algún profesor. Y por último, ¿qué feedback has recibido cuando honras tus valores? Bueno, yo nada más los voy a remitir a los comentarios de todos mis videos. Y aprovecho para darles las gracias por esos comentarios. Así que para mí ese es, eh, esa es como la corroboración de que lo que estoy haciendo es armonioso con mi valor, que es la autenticidad, y también apoya el segundo, que es ¿qué? hacer una diferencia. Gracias por llegar al final de este video. Ojalá estas preguntas te sirvan para encaminarte en este camino de auto, caminarte en el camino del camino del camino, uh, de autoconocimiento y que realmente conozcas lo que tienes por dentro para que puedas tener una vida plena, una vida que honre lo que eres, lo que viniste a hacer, creas en el destino, creas en lo que creas. Creo que es importante sentirse bien y sentirse en armonía con lo que hacemos. Te recuerdo que te suscribas, que le des like y que me dejes cualquier comentario. Te hago una pregunta que te los dejo en los comentarios. ¿Cómo se siente vivir según tus valores? Gracias por estar aquí Cronopios, yo soy Olga Semoret y esto fue Mujer Cronopio.